Hola, soy Juan Miguel Vaquero, periodista, estoy en, el, en los campamentos de refugiados saharaui, de Tinduf, en Argelia, en, en la Huilaya o municipio de Esmara y eh, estoy con, acompañando a Maloma. Pues buenas. Eh, eh, buenas noches, estamos horas antes de, de, de, de, de su boda, del sí. comienzo de su boda. El primer, la primera pregunta, eh, Maloma, es, es obligada, sí. eh, está secuestrada, está detenida. no, estoy con mi familia. Sin secuestro y sin retención uh -huh. con mi gente. Y eh, te vas a casar en pocas horas. Sí, uh -huh. y súper feliz de que me voy a casar. O sea, que, uh -huh. que me caso porque yo quiero y que nadie me ha obligado a hacer esto, para nada. Uh -huh. Sí. Eh, estoy seguro que sabes que ya se ha creado una opinión bastante grande sobre la motivación que tiene esta, esta boda, sí. una motivación de, de, sí. de conveniencia, de obligarte sí. eh, Sabes que va a haber mucha gente que no, que no te cree Yo sé que hay mucha gente que piensa en eso, que mi familia me, hace, eso, que mi familia me ha obligado a hacer esta boda de que es por, para nada, os lo vuelvo a decir el que se lo crea, creer, que se lo crea. Yo, eh, esta boda es porque yo quiero, o sea, que, uh -huh. que creo que alguien que se case porque no quiere es injusto que la familia se lo haga. Y mi familia para nada está haciendo esto. Yo he hablado con mi familia y he querido a esta persona y ellos están dispuestos conmigo, o sea, que, uh -huh. que no es para nada. Y... Yeah. El ruido mediático que está haciendo este sí. momento también es mucho mayor del que ya, del que ya había. Sí. Eh, ¿Tú a, a tu familia de allí le querías mandar algún, algún mensaje? A ver, yo a mi familia esto no se lo había comentado porque, para que no saliera esto, o sea, que no, no empezaran. Todavía no me he casado y ya no han empezado a hablar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que yo cuando mm, quería informar, cuando ya, ¿sabes?, cuando se que se hubiera, se hubiera hecho la boda, ¿no? En el sentido, simplemente para que no se hubiera creado esta bola. Pero uh -huh. hemos visto que, que también, sabe que, que, que nos da igual, ¿no? Que, que lo sepan antes o que después. Por eso hemos lanzado esto, que todo el mundo lo sepa, que Maloma se va a casar. Y que Maloma está con, feliz con, uh -huh. con, su, con su familia y que va a formar una nueva vida uh -huh. con su gente. Eh, si nos pusiéramos en el caso de que, eh, tú dices que no estás, no estás retenida, sí. si fuera al contrario, ¿lo podrías decir libremente? Por supuesto. Yo creo que, o sea, que si estuviera también la, lo lanzaría de alguna manera. Pero uh -huh. que, que no es, no puedo, o sea, que yo mentir no voy a mentir. Uh -huh. Yo no estoy secuestrado estoy con mi gente. Uh -huh. O sea que... Eh, mañana empieza empieza pero, la boda. Sí. Eh... ¿Qué te gustaría que ocurriera? Porque se está pidiendo incluso desde tu familia de, de allí que intervenga. Que me dejen de, en paz, o sea, de... que, que me dejen en paz, que voy a formar mi vida, que voy a me voy a casar y me quiero casar tranquila, sin problemas y sin que nadie esté bim, bim, bim, bim, maloma no sé qué, maloma no sé qué. O sea, que no. Que mm -hmm. quiero que me dejen sí. todo el mundo en paz, que os olvidéis de mí. Que quiero estar tranquila, que quiero vivir tranquila, que no he pedido ayuda a nadie. Que, ne, que no he dicho mmm, venir aquí, eh, sacarme de aquí, ayudarme, no. Que, que me dejéis tranquilos. Uh -huh. ¿Sabes? Que olvidéis del tema de Manoma. Uh -huh. Ya está. es más allá de que fuera para terminar, más allá de que fuera una retención o no. Eh... No es ninguna retención, no, es uh -huh. retención. Eh... O sea que... aunque, aunque lo fuera, sí. la que no, no, digo no que sea el caso, aunque, sí. lo, aunque lo fuera. Eh, ¿A ti te parecería justo que se pida que al pueblo saharaui se le corte las ayudas? Es decir, que, que se tome todo un pueblo por algo que pudiera ocurrir o no, en un caso particular. Es injusto que un, que un pueblo entero se quede sin ayuda, es injusto. Ellos desde uh -huh. de, de, de, de, de, de toda la vida estaban ayudando al pueblo saharaui, ¿por qué ahora? Uh -huh. ¿Por qué ahora están diciendo, ¿sabes? O sea, que yo no he pedido a nadie que, que, que intervenga, que, que dejen las ayudas, que no. O sea que no, no tienen que, ¿sabes? que estas cosas no las tienen que hacer. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Vale. Yo ya simplemente terminar, Maloma, desearte que sea que sea muy Muchas feliz. Muchas gracias. Desearte que nos podamos ver en España y que nos podamos... En ver, cualquier, ver aquí. eso. A ver, que en cualquier otro punto, mi familia no me tiene secuestrada y mi marido no me va a secuestrar, sabe? Que, que, uh -huh. que no me va a tener, ¿sabes? Para nada. Uh -huh. Que no... Muy bien, pues desearte que, que seas feliz y que, y que todo vaya vale, bien. Muchas y... gracias y dejarme en paz, por favor. Dejarme. Vale, vale bueno. gracias.